añadir un trazo a un texto a una imagen o un objeto vectorial dentro de photoshop es posible gracias desde la versión 2015 así que en mi panel de capas en la capa de texto me voy aquí a estilos de capa y voy a poner trazo por defecto el tamaño viene a 2 píxeles lo voy a dejar aquí en 5 píxeles y en color le voy a poner un verde más o menos por aquí no vamos a clic en ok Voy a añadir otro trazo más, si alcanzan a ver estos más que están aquí, significa que yo puedo añadir más efectos a este efecto. Damos un clic, los efectos se leen de arriba hacia abajo, es decir, aquí tengo 5 en este trazo y aquí le voy a poner 10. En color vamos a poner un naranja más o menos por ahí para que esté un poco más interesante, uno más fuerte, para que se alcance a ver el efecto que está aquí. Y para rematar voy a poner este Gradient Overline o este sobreposición de degradado y voy a cambiar por este degradado que está aquí si gustan pueden seguir trabajando con más opciones de estilo de capa puedo poner esta textura para mejorarlo un poco más o quizás este bisel y relieve dándole un poco más de profundidad damos clic en ok y esta maravilla está como para chuparse los dedos dentro de photoshop